Comunicación es educación independientemente del entorno en donde el proceso comunicativo se lleve a cabo. Comunicarse en entornos digitales amplía las posibilidades de interacción entre los miembros de la comunidad educativa, dotando a profesores y estudiantes de canales digitales para hablar, charlar, intercambiar correos o establecer conexiones de video. En el entorno digital, los docentes se pueden comunicar de dos maneras. Una, en tiempo real, que se le conoce como sincrónica, y se logra mediante llamadas, videoconferencias, mensajes instantáneos o chats. Y otra, que no es simultánea, referida como comunicación asincrónica, que se conduce a través de correos electrónicos, mensajes de texto o correos de voz. Para lograr una comunicación efectiva en el entorno digital, el docente requiere de conocimientos y habilidades para transmitir y recibir información. Los grupos en los que la comunicación fluye a través de mensajes instantáneos de texto, por ejemplo, se han vuelto espacios recurrentes para la organización y el flujo de información entre profesores y estudiantes que vale la pena explorar.